En el cuento El tío Milón, Guy de Maupassant, nos cuenta la historia de una serie de asesinatos que ocurren sin sospecharse del autor. El tío Milón goza de la confianza de los prusianos. Por eso un día quieren hablar con él. Ahora, sin más, vayamos a oír el cuento. El tío Milón Un cuento de Guy de Mepassant. Desde hace un mes, el generoso sol lanza sobre los campos su llama abrasadora. La vida estalla, radiante bajo ese chaparrón de fuego, la tierra verdea hasta donde alcanza la vista. Hasta los límites del horizonte el cielo es azul. Las granjas normandas diseminadas por la llanura aparecen de lejos pequeños bosques, encerradas en su cinturón de esbeltas hallas. De cerca, cuando se abre la carcomida barrera, se cree ver un jardín gigante porque todos los antiguos manzanos huesudos como los campesinos están en flor. Los viejos troncos negros, corvos, retorcidos, en línea con el corral, Despliegan bajo el cielo sus deslumbrantes copas blancas y rosadas. El dulce aroma de su floración se mezcla con los espesos olores de los establos abiertos y con los vapores de estiércol que fermenta, cubierto de gallinas. Es mediodía. La familia come a la sombra del peral plantado delante de la puerta, el padre, la madre, los cuatro niños, las dos sirvientas y los tres criados. Apenas hablan. Comen su sopa, luego destapan la fuente del guisote llena de papas con tocino. De vez en cuando una sirvienta se levanta y va a la bodega a llenar la jarra de sidra. El hombre... Un mozancón de 40 años contempla, pegada a la casa, una parra que ha quedado desnuda y corre retorcida como una serpiente bajo los postigos a lo largo de la pared. Al fin dice... La viña del viejo brota temprano este año. Quizá de... También la mujer se vuelve y mira sin decir una palabra. Esa parra está plantada justo en el sitio donde fue fusilado el padre. Fue durante la guerra de 1870, los prusianos ocupaban toda la región. El general Feit Herbe les hacía frente con el ejército del norte, pero el estado mayor prusiano se había apostado en aquella granja. Su viejo propietario, el tío Milón, de nombre Pierre, los había recibido e instalado como mejor pudo. Hacía un mes que la vanguardia alemana estaba en observación en el pueblo. Los franceses permanecían inmóviles a diez leguas de allí y, sin embargo, cada noche desaparecían varios hulanos. Todos los exploradores aislados, aquellos a los que mandaban salir de patrulla cuando iban solo dos o tres, no regresaban nunca. Los recogían muertos por la mañana en un campo a orillas de un corral, en una cuneta. Hasta sus mismos caballos yacían a lo largo de los caminos degollados de un sabrazo. Esos crímenes parecían perpetrados por los mismos hombres, a los que no se conseguía descubrir. La región fue sometida al terror, se fusiló a aldeanos por una simple denuncia, se encarceló a mujeres Se quiso hacer hablar mediante el miedo a los niños. No se descubrió nada. Pero he aquí que una mañana hallaron al tío Milon tendido en su cuadra con la cara cortada por una cuchillada. A tres kilómetros de la granja se encontró a dos hulanos destripados. Uno de ellos aún tenía en la mano su arma ensangrentada. Había luchado. Se había defendido. De inmediato se formó un consejo de guerra al aire libre delante de la granja ante el que llevaron al viejo. Tenía sesenta y ocho años. Era pequeño de estatura, flaco, algo torcido con grandes manos parecidas a pinzas de cangrejo. Su pelo sin brillo, ralo y ligero como el plumón de un patito, dejaba ver en todas partes la carne del cráneo. La piel oscura y arrugada del cuello mostraba gruesas venas que se cubrían bajo las mandíbulas y reaparecían en las sienes. En la comarca pasaba por ávaro y hombre sin escrúpulos en los negocios. Lo colocaron de pie entre cuatro soldados delante de la mesa de la cocina que habían sacado. Cinco oficiales y el coronel se sentaron frente a él. El coronel tomó la palabra en francés. «Tío Milón, desde que estamos aquí no hemos tenido más que motivos de elogio hacia usted». —Siempre ha sido complaciente e incluso atento con nosotros, pero hoy una terrible acusación pesa sobre usted y es preciso que las cosas se aclaren. —¿Cómo se ha hecho la herida que tiene en la cara? El campesino no respondió nada. El coronel continuó. —Su silencio lo condena, tío Milon, pero quiero que me responda, ¿entiende? —¿Sabe quién mató a los dos hulanos que han encontrado esta mañana cerca del Calvario? El viejo articuló con toda claridad. —¡Fui yo! Sorprendido el coronel permaneció mudo un segundo mirando fijamente al prisionero. El tío Milón pertenecía impasible con su aire embrutecido de campesino y los ojos bajos como si estuviera hablando con el cura. Una sola cosa podía revelar turbación interior. Tracaba saliva sin parar. Con un esfuerzo visible como si su garganta hubiera estado totalmente estrangulada. La familia del viejo, su hijo Jean, su nuera y dos chiquillos permanecían tras él, a diez pasos despavoridos y consternados. El coronel continuó. ¿Sabe también quién ha matado a todos los exploradores de nuestro ejército que cada mañana encontramos desde hace un mes en los campos? El viejo respondió con la misma impasibilidad de bruto. He sido yo. ¿Ha sido usted el que ha matado a todos? A todos, sí, he sido yo. ¿Usted solo? Yo solo. —Dígame cómo lo hacía. Esta vez el hombre pareció emocionarse. La necesidad de hablar mucho tiempo le molestaba visiblemente, balbució. —¿Qué sé yo? —Lo hice según venían las cosas. El coronel prosiguió. —Le advierto que es preciso que me diga todo, por lo que haría bien en decidirse inmediatamente. —¿Cómo empezó usted? El hombre lanzó una mirada inquieta a su familia, que seguía atenta detrás de él. Dudó un instante todavía. Luego, de repente, se decidió. Volvía a casa una noche. Serían quizá a las 10 al día siguiente de llegar ustedes. Usted y sus soldados me habían quitado más de 50 escudos de forraje, además de una vaca y dos ovejas. Me dije, tantas veces como me quiten veinte escudos, tantas veces me lo cobraré, y además tenía en el corazón otras cosas que ya le contaré, y resulta que veo a uno de sus jinetes fumando su pipa en mi zanja detrás de mi granjero. Fui a descolgar mi hoz y volví muy despacio por detrás, y él no oyó nada, y le corté la cabeza de un golpe de un solo, como una espiga, si siquiera dijo «ay». No tendrían más que buscar en el fondo de la charca. Lo encontrarían en un saco de carbón con una piedra. Yo tenía mi idea. Cogí todas sus cosas, dejé las botas hasta el gorro y las escondí en el horno de yeso de Bosques Martín, detrás del corral. El viejo se cayó. Los oficiales sobrecogidos se miraban. El interrogatorio volvió a empezar, y esto es lo que supieron. Una vez cometido ese asesinato, el viejo había vivido con la idea de matar prusianos. Los odiaba con un odio solapado y encarnizado de campesino codicioso y también patriota. Tenía su idea, como había dicho. Aguardó unos días era libre de ir y venir, de entrar y salir a su aire, por lo humilde, sumiso y complaciente que se había mostrado con los vencedores. Pero cada atardecer veía partir las estafetas y una noche salió, después de haber oído el nombre del pueblo al que se dirigían los jinetes y tras haber aprendido, gracias al trato con los soldados, las pocas palabras de alemán que necesitaba. Salió por el corral. Se deslizó en el bosque, llegó hasta el horno de yeso y penetró hasta el fondo de la larga galería y tras localizar en el suelo las ropas del muerto, se las puso. Entonces empezó a dar vuelta por los campos arrastrándose, aprovechando los ribazos para esconderse, escuchando los menores ruidos, inquieto como un cazador furtivo. Cuando creyó llegada la hora, se acercó al camino y se escondió en un matorral. Siguió esperando. Por fin, hacia medianoche, un galope de caballo resonó en la tierra durante el camino. El hombre pegó la oreja a tierra para asegurarse de que era un solo jinete el que se acercaba. Luego se preparó. El urano, portador de unos despachos. Llegaba a trote ligero, cabalgaba ojo a visor y aguzando el oído. Cuando estuvo, solo a diez pasos, el tío Milón se arrastró por el camino gimiendo. —¡Ilfe, Ilfe, Ir! Il! ¡Ayuda, ayuda! El jinete se detuvo, reconoció a un alemán desmontado, lo creyó herido, se apeó del caballo, se acercó sin sospechar nada y, cuando se inclinaba hacia el desconocido, recibió en medio del vientre la larga hoja curva del sable. Se desplomó sin agonía, apenas sacudido por algunos temblores supremos. Entonces el normando, radiante como una alegría muda del viejo campesino, se levantó y por simple gusto cortó el carnate del cadáver. Luego lo arrastró hasta la zanja y lo tiró en ella. El caballo, tranquilo, esperaba a su amo. El tío Milo montó en él y partió a galope a través de las llanuras. Al cabo de una hora divisó a dos hulanos que volvían juntos al cuartel. Fue derecho hacia ellos gritando también. —¡Irfe! ¡Irfe! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Los prusianos lo dejaban acercarse reconociendo el uniforme sin desconfianza alguna. Y el viejo pasó como una bala entre los dos abatiendo al uno y al otro con su sable y un revólver. Acto seguido degolló los caballos. Caballos alemanes. Luego volvió despacio al horno de yeso y escondió el caballo en el fondo de la oscura galería. Se quitó allí el uniforme, se puso sus miserables andrajos y, tras volver a su cama, durmió hasta la mañana siguiente. Durante cuatro días no salió esperando a que terminase la investigación iniciada, pero al quinto día partió de nuevo y volvió a matar a dos soldados con la misma estratagema. Desde entonces ya no paró. Todas las noches bajaba, daba vueltas a la aventura, matando prusianos, unas veces aquí otras allá, galopando por los campos desiertos, bajo la luna. Ulano perdido, cazador de hombres. Luego acababa su tarea dejando a su espalda cadáveres tendidos a lo largo de los caminos. El viejo jinete volvía a esconder en el fondo del horno de yeso su caballo y su uniforme. Hacia mediodía iba con aire tranquilo a llevar avena y a agua a su montura, que se había quedado en el fondo del subterráneo y la alimentaba en abundancia, porque exigía de ella un gran esfuerzo. Pero la víspera uno de los que había atacado estaba en guardia y de un sablazo había cortado la cara del viejo campesino. Sin embargo, había matado a los dos, había vuelto, había escondido el caballo y se había puesto de nuevo sus humildes ropas, pero ya, de camino a casa, había sentido un desfallecimiento y se había arrastrado hacia la cuadra sin poder llegar a la casa. Allí lo habían encontrado, todo ensangrentado sobre la paja. Cuando hubo acabado su relato, alzó de pronto la cabeza y miró con orgullo a los oficiales prusianos. El coronel que se retorcía el bigote le preguntó. —¿No tiene nada más que decir? —No, nada más. —La cuenta es exacta, maté dieciséis, ni uno más ni uno menos. —¿Sabe usted que va a morir? —Yo no le he pedido clemencia. —¿Ha sido usted soldado? —Sí. En el pasado hice una campaña y además... «Ustedes mataron a mi padre, que era soldado del primer emperador, sin contar con que han matado a mi hijo pequeño, François, el mes pasado cerca de Brut. Le debía algo a ustedes. He pagado. Estamos en paz». Los oficiales le miraban. El viejo continuó. «Ocho por mi parte, ocho por mi hijo, en paz». No he sido yo el que ha buscado pelea, ni siquiera les conozco, ni siquiera sé de dónde vienen. Están ustedes en mi casa, mandando como si fuera la suya. Me he vengado en esos otros. No me arrepiento. Y entonces, irguiendo su torso anquilosado, el viejo se cruzó de brazos en actitud humilde de héroe. Los prusianos hablaron bastante rato en voz baja, un capitán que también había perdido a su hijo el mes anterior defendía a aquel magnánimo por diosero. Entonces el coronel se levantó y, acercándose al padre Milón, le dijo bajando la voz. —Escuche, viejo, quizá haya un medio de salvarle la vida, ¿es...? Pero el buen viejo ya no escuchaba y con los ojos fijos en el oficial vencedor mientras el viento agitaba los pelillos de su cráneo hizo una mueca horrible que crispó su enjuto rostro cruzado por el taco e hinchando el pecho escupió con todas sus fuerzas en plena cara del prusiano. El coronel enloquecido levantó la mano y el hombre por segunda vez le escupió la cara. Todos los oficiales se habían levantado y a gritos daban órdenes al mismo tiempo. En menos de un minuto el viejecillo, siempre impasible, fue colocado contra la pared y fusilado. Mientras enviaba sonrisas a Jean, su hijo mayor, a su nuera y a los dos pequeños que miraban aturdidos. Fin